vamos a hacer un código en python que les va a permitir cargar cualquier parte de la tierra en un mapa y abrirlo desde cualquier navegador en formato html son nada más tres líneas de código es muy sencillo pero sé que les va a ser muy útil este tutorial nace porque me han preguntado mucho tanto por correo como en el canal eh, me han consultado de que siga haciendo tutoriales que tengan que ver con la parte geográfica y el manejo de mapas por eso es que es probable que sigamos haciendo este tipo de tutoriales sobre todo usando herramientas como python o como matlab así que quédense durante todo el video porque allá vamos a empezar a programar lo que queremos hacer desde python es cargar un mapa como este que ven en pantalla haremos un código que automáticamente carga el mapa desde python utilizando un servidor de mapas gratuito además veremos cómo hacer zoom y modificar algunas otras propiedades de nuestro mapa para ello deben seguir tres pasos muy sencillos El primero, tener instalado Python El segundo, por supuesto, importar las librerías necesarias Y el tercero, escribir el código y modificar algunas de las propiedades más relevantes Deben tener instalada cualquier versión de Python En mi caso particular tengo instalada la versión 3.6 Y voy a usar el framework PyScripter Pero ustedes pueden usar cualquier versión de Python Puede ser la idel ID de Python clásica En la descripción les dejo cómo descargarla o cualquier otro framework que tenga instalada la librería PIP que nos va a permitir instalar las dependencias en este caso la única dependencia que vamos a usar que es Folium voy a ir poco a poco, voy a abrir el PyScripter aquí lo tienen y ya saben que previamente ustedes deben haber hecho esto deben tener instalada acá se van al CMD de Windows y aquí van a escribir PIP install Folium que es la librería que nos va a permitir acceder a la base de datos de mapas totalmente gratuito. Nos vamos aquí, ya lo instalamos, a ustedes se les debe instalar, y vamos al paso 1. Voy a irme a Google Earth, y en Google Earth van a ver un mapa, este mapa que está aquí, vamos a tratar de cargar este mapa, no de Google Earth, sino de otra base de datos de mapa, pero lo más importante es que vayan acá, en Google Earth, y vean acá las coordenadas en latitud y longitud del centro de la imagen que quieren cargar esto es importante porque va a ser uno de los parámetros que le vamos a pasar a la función ya van a ver ok yo por ahora no voy a copiar esas coordenadas sino que voy a importar la librería como ya la tengo cargada python aquí me sale entonces vamos a comentar esta primera línea de código vamos a escribir por acá importar dependencias siempre comenten sus líneas de código o siempre comenten su código es lo que les recomiendo. En la segunda línea de código vamos a llamar un objeto MAPA y vamos a usar de folium la propiedad MAP con esa propiedad vamos a cargar de la base de datos o vamos a hacer scrapping como se llama esto a la base de datos y en el parámetro location de localización igual vamos a pasar la tupla de las dos coordenadas del centro de la imagen Voy a irme a Google Earth otra vez. El centro estaría más o menos por acá. Es aproximado en este ejemplo, pero ustedes van a ver que nos da muy buenos resultados. Yo voy a usar aquí en Google Earth eh, más fácil un puntero para copiar directamente de acá de esta casilla la latitud. La voy a copiar. Vamos a copiar. Nos vamos aquí, pegamos, ya la tenemos, colocamos coma y la longitud la copiamos y la pegamos y ahí tenemos el par de valores que definen entonces el centro de nuestra imagen eh, del mapa que queríamos cargar ahí ya lo tenemos fíjense en la segunda línea de código nada más nos falta una sola línea de código como les dije vamos a hacerlo en tres líneas la tercera línea de código entonces sería guardar los resultados del mapa vamos a escribir entonces por acá ya definimos entonces el objeto mapa y vamos a usar la propiedad salvar, mapa punto y ahí tenemos la propiedad save y entre paréntesis debemos colocar el path o un string que defina dónde queremos guardar el, el, el, la imagen html que ya hemos importado o que ya hemos cargado en mi caso particular yo la voy a guardar en el escritorio y entonces el path de mi computadora, en este caso mi configuración local escribo c en users y por acá todo el pad y al final voy a colocar el nombre del archivo recuérdense con la extensión html ok, vamos a ponerle mapa.test.html y ahí lo tenemos, la tercera línea vamos a correr, aquí vemos en el shell acá abajo que no tenemos ningún problema y si nos vamos al escritorio aquí lo tienen muy bien, lo hemos hecho muy bien, aquí está el mapa, vamos a abrirlo en cualquier, navegador, en cualquier navegador yo tengo Firefox vamos a abrirlo y aquí tenemos entonces nuestro mapa, fíjense como rápidamente ya tenemos un mapa en HTML, por aquí la tenemos bastante lejos la isla aquí necesariamente vamos a tener que usar entonces la opción de zoom para hacer zoom sobre este mapa aquí y tener la isla más cerca más o menos a la escala de la que teníamos en Google Earth o un poco más lejana, vamos a escribir entonces el zoom piso Start igual a, vamos a darle un valor de 12, ustedes después pueden usar otro, volvemos a correr nuestro script en Python y sencillamente nos vamos al navegador en la misma imagen y vamos a refrescar ahora, a cargar nuevamente el mapa y fíjense como ya hicimos un zoom, ahora tenemos la isla un poco más sola, ya podemos verlas podemos seguir moviendo la opción de zoom si queremos. Okay, pero aquí está muy bien, hemos cargado, así lo pueden hacer con cualquier parte nosotros eh, como en todos los mapas vamos a, tener, a necesitar una escala entonces para que les aparezca la escala en el mapa vamos a decir acá otro parámetro que se llama control piso scale perdón, igual a verdadero a true simplemente diciéndole que control scale es igual a true vamos a correr por acá el script y debe aparecernos ...en la esquina inferior izquierda del mapa... ...vamos a recargar nuestro mapa... ¿Ok? ...ahí está recargado y si se fijan por acá... ...en la esquina inferior izquierda... ...ya tiene la escala del mapa... ...sencillamente quiere decir que... ...este segmento que está aquí tiene 3 kilómetros... ...o el de abajo tiene 2 millas... ¿Ok? ...ahí tenemos un segmento que refleja la escala de nuestro mapa... ...así sucesivamente pueden ir haciendo con muchísimas opciones... En este video solamente vamos a manejar alguna, aquí muchas veces nos interesa, por ejemplo, para segmentar islas o segmentar imágenes, una imagen binaria, una imagen blanco y negro. Vamos a, vamos a usar por acá el parámetro TILET o TILET, con este identificador o parábola reservada de folium, le estamos diciendo que nos muestre un mapa ahora en blanco y negro, o segmentado es decir todos los segmentos de tierra en blanco y negro les repito eso es muy útil para que quieran tienen otras opciones eh, que más adelante pudiéramos ir viendo en otros tutoriales solamente les voy a dar esta vamos a cambiar volvemos a correr por acá vamos a esperar que cargue un poco en mapa les repito el objetivo es cargar un mapa con otras características así como a veces nos interesa por ejemplo cargar modelos digitales de elevación modelos de terreno eh, también tiene la opción en folio de que nuestro mapa cargue así inclusive podemos colocar en, en algunos mapas algunos punteros de colocación o sea algunos puntos de colocación o puntos de referencia así como lo hace google eh, es una de las opciones podemos hacer mapas de calor inclusive vamos a ver si más adelante hacemos un tutorial eh, que haga, donde hagamos eso y aquí fíjense que ya cargó nuestra imagen una, ima una imagen binaria donde aparecen la isla segmentada ¿Qué podemos hacer con esta imagen fíjense podemos Utilizar herramientas de Python de análisis de imágenes, por ejemplo, la librería OPCB para calcular aquí el área de la isla, el perímetro de la isla, el perímetro de esta isla, eh, digamos, el eje mayor, eh, el eje menor, el perímetro, como les decía, el centroide de la isla, por ejemplo, y cualquier propiedad geométrica automáticamente con un algoritmo en Python. Esta imagen entonces es eh, o le será bastante útil. Por eso, si ustedes se fijan, todo lo que es océano automáticamente lo colocó en negro y todo lo que es tierra lo colocó en blanco. Luego de este tutorial se me ocurre de repente hacer un tutorial donde tengamos que eh, construir un mapa de calor, es decir, donde a partir de Folium tengamos que interpolar alguna variable y este, obtener un mapa de calor sería interesante. Eh, para eso tenemos que tener datos espacialmente distribuidos. Ya ustedes saben, eh, como en el curso de geoestadística que lo tenemos en el canal, que eh, las, las variables espacialmente distribuidas pueden ser representadas en los sistemas de información geográfica. Así que esa sería una buena opción para usar esta herramienta de Python. Eh, por ahora, bueno, los invito a que se suscriban al canal, seguimos en contacto y hasta luego.